Es difícil determinar con precisión cuántas enfermedades raras hay, ya que su definición varía según el contexto. Algunas organizaciones consideran que una enfermedad es rara si afecta máximo a uno por cada 2.000 personas, mientras que otras las definen como aquellas que perjudican a máximo uno por cada 10.000 personas. De acuerdo con la primera definición, se estima que hay alrededor de 7.000 enfermedades raras diferentes. Sin embargo, esta cifra puede variar y es posible que sea mayor. Todavía no se han identificado o algunas de ellas se han clasificado de manera incorrecta. En general, se cree que las enfermedades raras afectan aproximadamente entre el 2 y el 3% de la población mundial. Sin embargo, algunos especialistas, con base en estudios recientes, señalan que puede haber poco más de 10,000 enfermedades raras. Y entonces, el porcentaje de población afectado rondaría entre el 3 y el 4.5% de la población mundial. Obviamente, hay algunos países en donde estos promedios se disparan y en otros menguan. Tal y como en el estudio de nuestros océanos, Apenas estamos empezando a conocer estos desórdenes.